de la 33 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículo del 35 al 43. En aquel tiempo cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, el que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobras la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús Jesús ha revelado a los doce su pasión y resurrección, pero estos no entienden nada. Nuestro pasaje es un relato que ilustra la condición del discípulo que no entiende el plan de Dios. Como este ciego quiere ver, así el discípulo tiene que dejar que Jesús le abra los ojos para seguirlo por el camino hacia Jerusalén donde el Mesías entregará su vida. También el ciego puede ser visto como una figura simbólica. Su condición de ciego y de mendigo representa a la humanidad carente de fe. Para el ciego Jesús es el hijo de David, un título político que Jesús rechaza, porque para los judíos designa el heredero del trono de Jerusalén y podría tener conflicto con los romanos. Por esa razón la gente le pide al ciego que se calle. Jesús lo llama y le abre los ojos. El ciego recupera la vista porque tiene fe. La fe del ciego está en contraposición con la falta de fe de los discípulos, que no entienden las palabras de Jesús, que anuncia su muerte y resurrección. Estamos ante un hecho que interesó a la iglesia primitiva, pues indica que Jesús hizo todo su camino hacia el conflicto y la muerte, aliviando sufrimientos, dando luz y vida a quienes van por la vida sin posibilidades de ver la realidad que les rodea el mendigo que recobra la vista y todo el pueblo al ver lo que Jesús había hecho glorificaba y alababa a Dios. Dos actitudes fundamentales de nuestra vida cristiana, pero lo notable es que la gloria y la alabanza no se expresan en el culto sagrado del templo, sino cuando la gente ve la alegría de quien se siente liberado de sus limitaciones y sufrimientos. Ahora comprende también que quien es verdaderamente Jesús y lo seguirá como un auténtico discípulo. Y sigue Jesús para sufrir con Jesús o vivir de cerca a su sufrimiento. El que había sido ciego, lo que vio fue la pasión y la muerte de Jesús. El ciego vio al Dios que se, se nos reveló en, en el fracaso de Jesús. Vio al hombre más divino y al Dios más humano. En la medida en que nos humanizamos, en esa misma medida nos divinizamos. Este ciego que fue sanado por Jesús se convierte en modelo de todos los que quieran seguir a Jesús. En esta escena nos podemos vernos reflejados en varias maneras. Los que estaban siguiendo a Jesús reprendían al ciego para que se callara, impidiendo con eso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 Husano. ...que se acercaran a Él. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de ayudar a los demás para que se acerquen a Jesús, somos un obstáculo para ello? Muchas veces nuestro testimonio impide que muchos ciegos de este mundo se acerquen a Jesús y recobren la vista. Veamos si nuestra vida está siendo una verdadera invitación para que los demás se acerquen a Jesús. El ciego de Jericó, por causa que no conocemos, había perdido la vista. También nosotros podemos perder dones que el Señor nos dio o que adquirimos desde nuestra infancia, como la inocencia de la niñez, el optimismo que se teníamos en la juventud, el vigor y la fuerza mental de la edad adulta, o la fe, la alegría y la caridad. Recobremos la luz acercándonos a Jesús. El que le sigue no anda en tinieblas. Con su vida, Él nos ilumina. También podemos aplicarlo a los demás. La gente que rodea al ciego busca silenciarlo. La sociedad busca también hoy silenciar al grito de los pobres. Estos gritan cada vez más fuerte. ¿Qué hacemos para que otros recobren la vista? ¿Somos de los que ayudan a que se acerquen a Jesús? ¿O de los que no quieren oír los gritos de los que buscan luz y ayuda. Si somos seguidores de Jesús, ¿no tendríamos que imitarle en su actitud de atención a los ciegos que hay en el borde del camino? ¿Sabemos pararnos y ayudar al que quiere ver? ¿Le llevamos hacia Jesús que es la luz del mundo? Hoy en estos lugares la gente se hace más insensible al culto sagrado y a las ceremonias rituales de los templos pero se asentó y aumenta el interés por lo humano. Pues bien, si algo nos dejó claro Jesús, es que Él vino para que la gente alabe a Dios en experiencias que representan el desplazamiento de lo sagrado a lo humano. Que el Señor los bendiga.